Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo sí es, color. Todo color. <ríe> eh, ¿Qué tal, mis amados? Les saludamos sus amigos de hoy y siempre. Así es, así es. ¿Tu nombre? Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre, es, pues, Elida Cavazos. Elida de Cavazos. Rafael Cavazos. <ríe> Yo por aquí me he olvidado que ¿quiénes son esos señores que están ahí? Para los que nunca nos han visto, <risa> ah, bueno, pues, para los que nunca, los que ya nos conocen, bueno ya saben. Mi nombre es Elida Madrigal y Rafael Coas. Cavazos, Estamos una pareja de recién casados, como usted puede vernos. Estamos pollos, estamos aquí eh, es. como casi, casi recién nacidos. Así es. Sean Bien. bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo que el Señor ya nos ha dado el privilegio eh, de estar eh, este día, la vida y la salud que el Señor nos ha dado. Uh -huh. eh, estamos contentos y agradecidos con Él, porque Él es grande en amor y grande en misericordia. Y estamos contentos en este día, claro que Amén. sí. Sus bendiciones son grandes cada día, cada mañana nos da cosas diferentes siempre siempre, un amanecer diferente un atardecer diferente eh, y cada día bellas, día es bellas, bellas cosas así es así eh, es quiero pedirles una disculpa porque nos habíamos con errado. la ausencia fuimos varios días, bastantes días eh, fuera de de las cámaras eh, no, no habíamos estado haciendo ningún video pero, pues, hubo una gripita por allí. Pues ya no este... supe si fue gripa, fue flu, fue eh, a, alergias. O, o, ahorita hay mucho problema de, de, de virus en, en, en los ambientes. Ajá. Y, pues, no fue coronavirus ni nada de eso. No, no, no, nada, nada, nada, de eso nada, Pero, no. este, sí, tuve un problema en, en, en mi garganta, en mi nariz y estuvimos fuera... Un tiempecito, y luego aparte en la computadora también, pues ahí no sé qué le entró un virus. Ahorita <risa> <risa> todo, todo es virus. Sí. Así es que eh, tenemos que estar protegidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y, y eso fue el motivo <coughs> principal por el cual estuvimos ausentes un poco de, de las cámaras, como, como estamos ahorita. Pero así bueno, es, aquí estamos es. nuevamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy en, en, en especial. Miren, nada más simplemente reflexionar, orar. Solamente. Y, y decirles que ya queremos recontinuar, queremos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo Así por es. mucho tiempo. Uh -huh. Y queremos pues, simplemente continuar con este trabajo de, de llevar siempre una palabra. Claro que eh, sí. un, un mensaje de vida, de salvación, de, de fe, de confianza. Me gusta lo que dice ahí Hebreos 11.1. Sí. Dice, es pues la fe, la certeza de sí, lo que se, se, se espera, espera, la convicción sí, de lo, lo que, que no, no se fe. ve. Amén. Y a veces queremos nosotros ver y queremos sentir para poder tener la fe. No sé qué está pasando ahorita con este video. Me está poniendo mucho ahí esos ojos. nos estarán viendo? <risa> mira, dice que sí. Dijo, mira. Le está, no, haciendo, hombre, ya, le, ya. le está haciendo ojitos ahí a la gente. No. Bueno, eh, bueno, me salió así este video. Ay, disculpen. Está eh, precioso ese paisaje. Eh, pero eh, los abogados usan mucho los, los, los, eh, los búhos ¿verdad? como que pero son de, de nosotros mucha no, Nosotros no, Pero aquí estamos. Este, véalo mm -hmm. con, con amor. Véa, disfrute el paisaje que tenemos aquí atrás. Bien Precioso, nomás. divino. pantar eh, ahí, ¿verdad? Paseándonos un poquito. cosas bellas que el señor eh, Entonces, volviendo al asunto. Sí. Eh, eh, también la Escritura nos enseña ahí en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír... De la, de la palabra de Dios. Dios. Así es. Eh, pues eh, eso es lo que de, de, tenemos que, que hacer. ¿verdad? Este aquí estamos listos, preparados para estar un momento con ustedes, agradeciendo primeramente a nuestro Dios, pues que Amén. ya parece Así que es. ya todo ya pasó, ya hay, hay cualquier cosita de sí, sí. mi esposa. En la, cosito, la garganta, nada la garganta ya más limpia Y todo gracias a Dios Gracias al Señor Amén. Pero si sí, sí queremos eh, Reflexionar Miren Estos días que hemos estado así un poco ausentes eh, No hemos dejado de ser Nosotros Claro eh, pues viendo algunos materiales y, y todas esas cosas, ¿no? Es amén, que, así es. Eh, viendo algunos hermanos que también ministran. Eh, y nos hemos fortalecido. Amén, Nos amén. hemos fortalecido en el Señor. Y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que tú tienes que hacer. Amén, así eh, es. Comentamos mi esposa y yo uh -huh. eh, de que nuestros videos no son de entretenimiento no no estamos claro. de estar aquí en buena armonía con usted <coughs> pero no son en sí de un, videos de entretenimiento eh, de, de estar pues de pasatiempo no no no cuando estamos aquí es porque queremos ministrarte la palabra de dios que queremos claro. orar que, que queremos dar una reflexión ser eh, de edificación. Siempre Cosas serias uh -huh. Y eso No es igual que muchas de las cosas Que hay en, en, en las páginas sociales Ajá. Porque Nosotros queremos hacer las cosas más serias Claro, claro que Incluso sí. les, les decimos Si les van a hablar de la palabra de Dios Que sea con la Biblia Que sea con la Biblia eh, Aún en el templo Deben de usar la Biblia no debería haber ningún predicador sin usar la, la, la Escritura. La, la Biblia, así es. ¿Por qué? Así es. Porque si, estás si estamos predicando la Palabra de Dios, bueno, pues vamos a predicar la Palabra claro, de Dios. Con la Palabra de Dios. Con la Palabra, amén. La palabra. amén. No, no, no podemos eh, estar nomás con guasitas ahí, chistes y, y cosas muy personales, nada sí. más que, que yo que fui, que vine y que, que fui más allá y, y más acá y que allá me fue muy bien y que... Pues qué bueno que, que, que pueda suceder eso, eso también. Pero las cosas que queremos hacer a través de esta programación, como lo hemos estado haciendo ya por muchos años, Así es. estamos desde el 11 en, en, en, en los medios. En, ¿Puedo, los ¿puedo, nuevos, en los nuevos medios. En los nuevos medios. <risa> <risa> en los antiguos medios más tiempo. Bueno, bueno, sí, claro, <risa> claro. Pues, ya, tenemos muchos medios <coughs> corridos. Claro. Eh, millas y, y, y kilómetros en, entonces Así pero pero sí la, la, la, la cuestión es eh, eh, he contestado unos ¿Sí? correos por ejemplo que me han escrito Ajá. Eh, a, a veces de, de, de, lo, lo sacan a uno como lo, lo decimos los jóvenes nos lo sacan de onda eh, y, y, y es que es, esto me hace pensar más seriamente uh -huh en que los mensajes que tienes que dar tienen que ser más serios. Sí, hay que, pues sí, redimir, redimir los tiempos porque los, los, los tiempos son sí. malos. Y, y, y me eh, escribió un mensajito, un, un, un hermanito, no sé quién es ni de dónde, eh, pero es de por allá, de Sudamérica. Eh, y me decía que había hecho un plan de, de, de, de ayuno. Y me decía que si después de ter del tercer día ya podía dormir. <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues yo nunca he visto un, un, un ayuno, un, un ayuno de, de, de no dormir. Son de no comer. Bueno, hay, hay este, veladas de, de oración. Bueno, y, eso ya... Y, pero ya es, es diferente. Es, es otra cosa. Es, es diferente, sí. Entonces le contesté. Y, más, más o menos le escribí algo. Y le dije, mira... Cuando tú, eh, o traté de decirles estas palabras, eh, cuando tú haces un, un plan con Dios de, de, de hacer de, un de ayuno, una... ah. es de que vas a apartarte de tomar alimentos y, y si es posible, también te apartas de, de la mujer, Ajá. para que puedas estar más... Más en, en, en, en, en conexión en con el, el Señor. Y, y quiero hacer este comentario porque le puede servir a otros. Sí. ¿Por qué razón? ¿Es, es bueno ayunar? Sí, por supuesto que sí. Si lo haces de la manera correcta. Si sí, hay un propósito, claro. Claro que sí. Tienes que saber ofrecer tu, tu, tu sacrificio porque eso es un sacrificio que estás sí. haciendo de, de no tomar alimento. Ajá. Y también pues de que no vas a andar haciendo sí, otras cosas. Claro. ¿no? Entonces, pero cuando uno ofrece un, un, un ayuno, de, de, debe ser de meditación, de oración y de reflexión también con el Señor. Sí, amén, amén, así es. Pedir la fortaleza, buscar el, el crecimiento espiritual. Y de eso es de lo que hemos dicho muchas veces eh, dentro de este... Eh, Equipo que, que formamos aquí con, Así es. Con, las, con los medios que estamos utilizando, que el crecimiento espiritual es fundamental. Claro que sí. Es fundamental. ¿Cómo queremos, podemos crecer en el Señor? Cuando nosotros nos preocupamos por analizar, sí. visualizar, tratar de entender bien lo que las sagradas escrituras nos, nos dicen, nos Amén. enseñan. Eh, y si nosotros Esto lo podemos aplicar a nuestra vida Ajá. Esto nos va a ayudar A estar cada vez mejor Con el Señor o Amén. delante del Señor Amén, así es Y algo que A todo mundo debería de interesarnos <coughs> Perdón Así es Es nuestro crecimiento espiritual Que nosotros podamos verdaderamente crecer espiritualmente para la honra, la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Amén. Amén, así es. Yo creo que cuando nosotros podemos crecer espiritualmente es como vamos a ser más fuertes, vamos a tener más sabiduría, vamos a tener más entendimiento, vamos a poder servir mejor en la obra claro. del Señor. En cualquiera de los niveles en que tú te encuentres. Puede ser una persona que apenas está empezando pero qué bueno que empieces con el pie derecho, como se dice eh, muy tradicionalmente, ¿no? Entonces, y que vayamos creciendo, que vayamos creciendo, que vayamos como escalando una montaña. Y que vayamos ahí subiendo, subiendo, subiendo el nivel de nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. De... El discernimiento, el, el crecimiento espiritual. Ah, sí. Entonces, Así es. de, de eso se, se trata más que todo lo que nosotros hacemos. Para poder llegar a, a, la, a la cima, uh -huh. va a costar trabajo, ¿eh? Pero lo podemos hacer si sí, nosotros nos preocupamos por orar, meditar, leer la escritura. Por eso es bien importante que la podamos nosotros leer y que también le podamos dar la, la, la interpretación correcta. Porque es como una tierra donde la tierra cuando no está labrada cuando no está trabajada es una así tierra es, burda así es a veces la semilla y bueno, hay un pasaje bíblico que nos enseña de, de, de, de, la, de la semilla que cae en la, en la tierra entre las piedras y mm -hmm. entre los espinos entonces no no no va si no cae en una buena tierra no va a poder a, a haber fruto amén amén así es entonces es parte de lo que Sí, tenemos que hacer, poder escudriñar las escrituras para que Dios nos fortalezca Amén. y nos dé más entendimiento. Así es. Así, Así es, es, que, es. Ahí en Isaías, uh, Isaías uh, 48 dice: Sécase la hierba, uh -huh. marchítese la flor, mas la palabra de Dios. Nuestro permanece para siempre. Amén. Es lo que permanece para siempre la, la Amén. palabra del Así Señor. Es. Entonces, uh, uh, y en Mateo 5, 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo uh -huh. se haya cumplido. Así es. Entonces. Permitamos a, a, que se cumplan las palabras del uh -huh. Señor y que el Señor nos dé la capacidad de un crecimiento espiritual para poder ser realmente herederos de, de lo que Dios tiene para nosotros. Sí, amén, así es. Así es. Aquí somos de pasadita, pero lo eterno es cuando el Señor ya nos lleve a su presencia amén, amén, así es. o que Él venga por su iglesia. Amén. Y entonces todo va a cambiar. Pero mientras... Así es. Eh, vamos a andar como sus caballos ahí <coughs> corriendo. Desbocados. ¿eh? Pero si nosotros sabemos hacia dónde vamos, no va a haber ningún problema. Sí. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Si el a Señor amén, está, así es. Está con nosotros. Entonces... Es, es, es muy bonito, ¿no? Este también nos piden oración algunas personitas pudimos orar eh, y queremos seguirlo haciendo y poder apoyar espiritualmente a, a la persona que lo requiera, que lo necesite. Y tan fácil oh, que es aquí mismo, eh, por ejemplo, que estamos eh, ahorita grabados aquí en, en Facebook en vivo, uh -huh. ahí mismo eh, en, eh, está el, el cajón ahí de de, de los mensajes de, de el messenger ahí ahí puedes poner algo o, o claro. eh, cuando estamos en YouTube ya cuando lo pongamos el material en YouTube pues también ahí este eh, siempre hay un cajón hay un hay lugar un, un espacio donde tú puedes poner algo y, claro que sí, y puedes, puedes con... participar con algo o, o bien puedes eh, tienes alguna necesidad puedes eh, Poner ahí cuál es necesidad y, claro, vamos Así a es. orar. Entonces, eh, esto es lo que tenemos que hacer, es lo que queremos hacer, Así es lo es. que deseamos hacer en bien de todos los que nos puedan acompañar viendo nuestros videos. Entonces, esa es, eh, ese es el, el, la, la situación del por qué estamos aquí. Eh, y así es eh, eso es eh, Nuestro anhelo, nuestro deseo De poder ser de ayuda de Y ayuda, poder ser de bendición, de, Amén. De bendición. Ahí en, en Proverbios 4 4, 20 Al 22, 23 Nos dice, hijo mío Está atento a mis palabras El uh -huh. Señor siempre nos habla de esta manera uh -huh. Hijo mío Está atento a mis palabras Dice, inclina tu oído A mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida, uh -huh. el Señor siempre nos habla al corazón porque de ahí emana la vida, amén, así es entonces ¿qué tenemos que hacer Buscar de Dios. Amén. Buscar de así Dios. Así es. Todos los días, cada día. ¿Cómo vamos a buscar de Dios? Pues intenta leer la escritura. Trata de entender, no quieras leerla toda así completa sí, de la no, noche no. a la mañana. No, no, no, no, no. Un eh, pedacito, eh, un pasaje. Mira un versículo, mira dos, mira tres, mira cuatro y trata de entenderlo, de comprenderlo, eh, bien. es como, pues, <coughs> como tratar de, de, de desmenuzarlo, sí. para tratar de, de captar qué es lo que Dios quiere, o qué, qué es el mensaje que nos quiere dar. Y también le puedes decir al Señor, en tu oración, Señor, estoy leyendo su palabra, estoy en tal parte, aquí me dice esto, ¿Qué es lo que yo debo de entender? Amén. ¿Qué es lo que yo puedo comprender de este pasaje, Señor? Amén, así es. Y, y ya, si no lo entendiste, bueno, entonces, buscar de la ayuda. Eh, pues es bueno que, que vayan a un lugar donde se les predique de la palabra de Dios. Así entonces, es. Eh, o bien, preguntamos a nosotros también en, en un momento dado. Y esperamos poder tener la respuesta. Y esta respuesta justa que tú requieres y necesitas. Y nosotros con mucho gusto lo vamos a, a intentar de hacer, de darle la mejor respuesta. Pero este, este ministerio que estamos haciendo nosotros, Amén. es no, no es de juguete, vamos a decir, no es de entretenimiento, no es de cosas graciosas. Así para estar entreteniéndoles. No, no, no. Son cosas serias. Sí, nos vamos reír, eh, obvio, ¿no? Claro, eh, son de estamos vivos y, y estamos aquí sobre esta tierra. Claro. Pero siempre tratando de dar lo mejor al maestro. Amén, así es. Siempre tratando de, de, de edificación de, dar lo de ayuda. Mejor. Amén, así es. Y mira, ya llevo 20 minutos. Así es. Eh, no queremos hacer los días más largo, <risas> eh, Pero sí, eh, que quiero de decirles que, que estamos listos, preparados para dar algunas respuestas, si así lo hubiera, eh, eh, algún, algún comentario o algo. Pues, eh, simplemente háganlo saber y no, con mucho gusto eh, les estaremos pues dando alguna alguna respuesta uh -huh. entonces así es vamos a, a dejarlo hasta allí y vamos a tener un tiempo de oración voy a pedirle a mi esposa Amén. que ella haga una oración luego ya termino siendo otra así es que Amén. Eh, nos vamos a tomar nosotros aquí de la mano eh, <coughs> Así como hermanitos. Amén. Eh, Amén, así va, es. Vamos a orar y, y vamos a pedirle al Señor la bendición para ti que estás viendo y escuchando este video. Amén. Amén, Padre, le alabamos, Señor, le glorificamos en este momento dándole gracias, Señor, sí, por señor. la vida y por la salud que nos da, Señor. Gracias por su protección, Señor. Gracias, Señor, gracias, por su bendita palabra, Señor, porque... Señor, usted ha sido con nosotros, Padre, en cualquier sí. situación difícil haya estado. Su mano de poder ha, ha sido con nosotros, con nuestros hijos, Señor, con nuestros familiares, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, su amor y su misericordia son grandes, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en el Evangelio la justicia de usted, Señor, se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También. Ahí nos habla en, en Romanos 1.17. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 5.7. Y también ahí en, en, en Hebreos 11.6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar es. a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es garda, galardonador de los que le buscan, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros creemos creemos en usted, Padre, que usted Aleluya. vino a dar su vida, Señor. Sí, Señor. Vino a dar su vida en sacrificio, Señor, por la de nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos, Señor, del pecado y darnos la salvación, Padre eterno. Y sabemos que usted vive y reina, Señor, por los siglos de los siglos. Y que no hay nada ni nadie fuera de usted, Padre, en, que, en quien podamos confiar. Solamente en usted, Padre. Aunque no, no, le, no le vimos, pero podemos sentirlo, Señor. Sentirlo, Señor, por fe que usted ha sido con nosotros. Y podemos ver sus maravillas, Señor. Cada día podemos ver sus maravillas, sus manifestaciones, Padre Santo. Entonces, usted está con nosotros, Padre. Gracias por su Espíritu Santo, Señor, porque nos guía, nos capacita, nos, re, nos redarguye, Señor, nos enseña, nos da el discernimiento. Padre, nos da tantas cosas, Señor. Gracias por su bendita palabra, Señor. Y gracias por estos espacios que usted nos permite, Señor, transmitir a través de estos medios, Padre. Usted bendiga a cada personita que en este momento esté viendo y escuchando, Señor, este, este video, Padre Santo, manifieste su grande amor, su grande poder en ellos. Padre, levánteles con su mano de poder. En el poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo pedimos, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. En su nombre. Mire, yo quiero compartir otro <coughs> versículo más. Eh, aquí en, en Romanos 10, 17. Nos dice así, así que la fe es por el oír. Uh -huh. La fe es por el oír. I mean. Y el oír, la por la palabra de Dios. I mean. Entonces, ¿ves la, la importancia del oír siempre de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué, qué importante es eso, mi amada, mi amado? Que tú, yo y todos podamos I mean. estar en esa capacidad de poder oír de la palabra de Dios. Amén. Así, Así es que la fe es por el oír y el oír el la por la palabra, palabra de Dios. De Dios. Amén. Entonces cuando tú oyes y estás corroborando lo que se dice con la Amén. palabra, Amén. ya se hecho. Gloria al Señor. Ya se ha hecho. Su Entonces, eso es lo importante de lo importante en cuanto a por qué es necesario estar en la palabra en la palabra, palabra amén es, es por eso que es tan importante, es. es tan necesario entonces eh, normalmente eh, también es otra manera de, de cómo nos pueden dar un, un mensaje ahí debajo del video uh -huh. cuando ya lo estás viendo ahí también hay eh, un, un espacio, un espacio. Eh, para, para comentarios pues ahí después es, uh -huh. pero si lo quieres hacer más privado vete a, a, a messenger ahí nos, nos mandas un mensaje y ese sí es directo con nosotros lo que tú pongas abajo del video pues todo el mundo lo puede ver en un rodado así es entonces tú eliges qué es lo que quieres hacer y vamos a terminar con otra oración padre Ay. le adoramos le bendecimos santo eres Jehová de los ejércitos como no darle sí, gracias señor. señor por su amor por su misericordia sí señor usted o ha sido con nosotros, Señor, nos ha cuidado, nos ha guardado. Sí, mi Cristo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el que se le presentó a mi esposa. Sí, mi Cristo. Pues gracias, ya prácticamente ya, ya está gracias, fuera. Gracias, Señor, gracias, Padre. Pero también gracias, Señor, por la sanidad completa, por sí, Señor. Por nuestros hijos, nuestros nietos, <coughs> sí, señor. que tuvieron algún problema por sí, ahí. Sí, Señor. Con lo del COVID, sí, o sea, ya salieron, ya, ya todo está bien, fue gracias, algo rápido, padre. que no hubo realmente complicaciones, todo en casa. Sí, Señor. Y Padre Santo, Bendito sea su nombre, padre gracias Santo. porque ha cuidado gracias y ha guardado de todos nuestros hijos y sí, todos señor. nuestros nietos. Gracias, padre. Y Padre Santo, gracias también por todos los que estén sí, viéndonos señor. en este momento. Pero den Por padre. la fe, mi amada, sí, por la fe de mi amado te voy a decir algo Gracias, Padre. ¿cuál es tu Gracias, problema? ¿cuál es tu necesidad? mira Gracias, esto lo hemos practicado Gracias, primeramente Señor. por la radio por años, por años lo hicimos y te lo vuelvo <coughs> a repetir ahora aquí a través de este medio Aleluya. tienes una necesidad en especial Aleluya. pon tu manita en tu pecho Alabanza, sonra y gloria, Señor, se han dado. Pon bien. tu mano ahí. Y permite que Dios bendiga tu vida. Gracias, señor. Y deja que Gracias, Padre. el Señor ponga su mano Amén. sobre tu mano. Sí, Así señor. como yo estoy poniendo mi mano sí, mi sobre Cristo esa otra en mano. En el nombre de Jesús. Siente la presencia de en Dios. En el nombre de Jesús. Que es Dios el que te está Santo, tocando. Santo eres, Jehová. Que el mismo Señor Jesucristo te está tocando. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Este está amor. diciendo, escucha su, su voz. Misericordia, que te señor. dice, aquí estoy, hija. Gracias, aquí estoy, gracias, hijo. Gracias, Señor. Yo tomo gracias, control padre. Gracias, señor. de esa tu necesidad. Santo, Santo eres. Puede ser Cualquier tipo de problema, gracias, cualquier tipo de necesidad. Sí, mi Cristo. Pero permite que Dios ponga su mano sí, sobre tu mano. Aleluya. Bendito y que seas, tú recibas gracias, esa bendición enorme. Gracias, Señor. Gracias, Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Gracias, Entonces a ti te digo, gracias, mi amada. Señor. Alabanza sonríe Por la señor, fe. Usted, recibe la bendición. Sí. Recibe la sanidad. Recibe la, recibe la respuesta recibe, que estás esperando. Recibe la bendición en el nombre de Jesús. Y permite que Dios bendiga tu vida de una manera extraordinaria. Sí, señor. Y luego nos comentas, nos platicas, nos das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, Señor. Gracias, estamos padre. conscientes Gracias, de que eso Dios lo hace. De, mi de dar respuesta. Así es. Gracias ¿Sabes por salvo. qué? Porque Dios te ama también a ti. Amén. Jesús te Amén. ama a ti. Así es. Solamente crees en Él. Aleluya. ¿Y si nunca le has entregado tu vida. Bendito seas. nombre, señor, padre. Ven, ven. Era mi vida. Gracias, Señor. Cámbiame, transfórmame. Sí, Santifica aleluya. mi vida, Señor. Sí, Señor santifique la vida de las personas. Yo quiero ser una nueva criatura. Quite toda cosa. Yo quiero la, de la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Ven a mi vida, Señor Jesús. Sí, sí. Yo te recibo. Dile, yo te recibo sí, como mi te Señor te y como mi Salvador. Oh, Para la gloria del Padre oh, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Espero que lo hayas amén, hecho. Amén. Eh, que la bendición del Altísimo sea sobre ti y sobre toda tu familia. Amén. Así es sea. Es lo que queremos para ustedes. La bendición solamente. La bendición de Dios sobre sus vidas. Sobre sus vidas. Amén. Que la paz y el amor del Señor amén. esté amén. siempre con ustedes. Bendiciones. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Y sigan viendo y escuchando esos videos y compártanlos, compártanlos, ah, compartanlos por favor. Y si le pues, me gusta, pues qué bueno que, que, que le guste. Pero más que Así le es, es compartir. Comparta, comparta, comparta, por favor, comparta. El Señor le bendecirá grandemente. Y pues adelante y permitan que Dios siga bendiciendo sus vidas. Ajá. Y Así nos sea. vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Bendiciones.